Bonjour, amigos, ¿cómo están queridos? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a estar haciendo un pequeño repasito de este video que sacó Gaming Y... Bueno, tiene que ver un poco también con este, con este evento que se viene ahora en nada El 9 de marzo comienza la línea de frente Y mmm, la cuestión es que muchos de los chicos, de los subs eh, Chicos y chicas que tengo, por supuesto Tienen algunas dudas con respecto a lo que es esta línea de frente porque son nuevos en el juego, entonces me escribían en los comentarios Che Nando, ¿por qué no te pones a comentar qué es línea de frente? Porque no tengo ni idea qué es Bueno, entonces para aquellos que no saben Como me ha pasado a mí en su momento cuando arranqué a jugar a esto eh... Bueno, está bueno que alguien se los explique de manera más detallada Vamos al video Que está bueno, lo estuve viendo y está bastante bueno No lo vi completo, completo, pero vi un par de minutos Y está bastante interesante, hizo un montón de cosas Y está bastante detallado eh, lo que tiene que ver con este con este evento de línea de frente. Vamos a darle. Eh, valientes aventureros embarcarán en una expedición en busca de vehículos raros, bla, bla, bla, bla, bla, bla. bla, bla pero háblame del evento. La recompensa que quizás consigan de camino inspira asombro y respeto. Bueno, ahí va. Arrancamos ya con las recompensas. El objeto 7.7 versión 2. Está bastante lindo. El Shadowfitter 4. Y el clásico ya A.E. Phase One. -E One Expedición. Eh, los espera con 8 etapas. Las 4 primeras se jugarán en línea de frente y las otras cuatro en cazadores de acero. Pero bueno, vamos a centrarnos más en el evento en sí. De marzo a junio los esperan 4 etapas y después bueno viene lo que es cazadores de acero. Bueno, son batallas de 30 versus 30 en los mapas de Normandía y Craftwork. Un equipo ataca y el otro equipo defiende su territorio, como pueden ver aquí en el video. Ambos mapas están divididos en varios frentes. Al comienzo de la batalla se despliegan 10 vehículos de ambos equipos por frente. Bien. El objetivo de los atacantes es capturar las bases de todas las zonas para llegar a los cañones del alto calibre. Los atacantes ganarán si destruyen 3 de las 5 torretas que vemos acá en el video. Estos, estos monstruos ahí con gigantes de que son cañones de, de defensa entonces hay que ir básicamente haciendo un resumen es eso es algunos atacan otros defienden eh, tenés que ir a la línea de frente si sos defensor para defender las diferentes posiciones e ir retrocediendo si es que ellos van capturando las zonas Vos lo que tenés que hacer es impedir que capturen básicamente y retroceder hasta la línea de los, de los cañones eh, y bueno si rompen los cañones ya estás en el horno, básicamente. Creo que tenían que destruir tres Los atacantes tienen 12 minutos para romper las defensas y eliminar los objetivos. La captura de las bases suma tiempo al cronómetro. O sea, cada vez que vas capturando, vas sumando unos minutos al... Al tiempo... Al tiempo original, digamos. Los atacantes deben controlar la base de la primera línea del mismo frente. Mientras más puntos controlen... Esto yo no me acordaba o no lo sabía. Los atacantes en la primera línea... Más rápido capturarán los puntos de la segunda línea. ¿Bien, chicos? O sea, miren este mapa. Fíjense como ya la E en el tercer caso está capturado porque tiene la A, la B y la C. Entonces la E se captura rapidísimo. En el segundo caso se captura un 50% más lento porque está el 50% la barra. Y eh, porque le falta la línea C capturar todavía. Y en el caso del, del primero, solamente capturaron B y pasan a E. Así que va de a un cuarto el tiempo. Se captura mucho más lento. Las reglas son las mismas que las de las batallas aleatorias, pero con algunos cambios menores. Al golpear un vehículo dentro del círculo de captura, el proceso de captura no se reinicia. En vez de eso, se detendrá durante algunos segundos. Eso es lo que hace a veces tan difícil el reseteo, digamos, ¿no? Porque, eh... no, no, no es que se te mete en tres a la captura y salvo que le tires el bombardeo o que tengas una arti. Acá sí, las artis hacen un trabajo... Bastante bueno. Porque a veces son necesarias. Para detener la captura completamente. Hay que eliminar a todos los enemigos que estén dentro del círculo de captura. Cuando los atacantes hayan capturado un punto. Los defensores deberán retirarse a un poderoso ataque aéreo. O un poderoso ataque aéreo los destruirá. Es decir. Vos sos defensor. Tenés que defender la línea C. Como podemos ver. La A o la B. La que vos quieras. Entonces. Suponte que los eh, atacantes... Capturan B completamente Vas a tener unos segundos Creo que son 30 segundos si no mal recuerdo O algo así Pónganmelo en los comentarios si lo recuerdan porque Yo la verdad es que no me acuerdo eh, Pero creo que son 30 segundos que tenés más o menos para retirarte Desde donde está B Y toda la, la parte que está en claro del mapa Hasta la parte que está eh, rayada Digamos que está como sombreada Por decirlo así, ¿no? O sea, si en ese tiempo, en ese lapso, esos segundos No te retirás eh, lo que va a pasar es que un ataque de artillería te va a hacer pelota Básicamente pasa eso También hubo varios momentos en los cuales el ataque aéreo no me destruyó Sí me rompió todo Por ejemplo, me acuerdo creo que estaba con el low en una parte Y no llegué, tenía la línea ahí, no llegué y me cayó el ataque de artillería Me rompió cañón, me rompió oruga, me rompió motor, me rompió la torreta Y me dejó ponerle con, no sé, 200 de vida o 100 de vida pero no, no me he terminado destruyendo, pero sí si te, te parte al medio, o sea, es casi lo mismo. Así que, si capturaron, capturaron B, volá directamente para la, otra, para la otra cosa, porque estás en el horno. Eh, los atacantes deberán capturar al menos dos puntos de cualquiera de los frentes. Antes de poder atacar los cañones de alto calibre. El blindaje frontal de los cañones resiste disparos de cualquier cañón, chicos. Esto es clave. Eh... Este video, ya le repito, es más para los chicos que nunca jugaron al, al, al, al front line o que no tienen tan claras las, las reglas, digamos, ¿no? Pero si vos ves el cañón de frente porque ya tu equipo llegó a eso, los atacantes llegaron a eso, no le dispares al cañón frontalmente porque es reverendamente al pedo. No le vas a hacer absolutamente nada de nada, ni un rasguño. O sea que vas a gastar créditos si estás disparando a PCR eh, y si estás gastando a P, vas a gastar también créditos porque si bien gasto, cuesta menos, pero... Son créditos igual, y si no, son tiempos de recarga que gastás y que te puedes dispararle a algún enemigo que esté defendiendo. Otra cosa: eh, para dañarnos los cañones, hay que atacarlos desde los flancos, eso, o desde la parte trasera. Desde la parte trasera, seguro le vas a entrar con cualquier munición. Eh, y si no, lo que podés hacer es dispararle de los costados, pero. También eh, fíjate tu posición porque si está muy estás muy angulado puede que rebotes algún tiro. Ojo. La batalla no termina si destruyen a tu vehículo. Se te enviará a la pantalla de reparación. Normalmente aquí podrás elegir otro vehículo y otro frente. O sea, estás, estás por ejemplo atacando eh, punto A, B o C. Te Matan o el que sea, te matan porque estás atacando y te mataron. Pum, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Volves a la pantalla de reparación y vas a poder elegir el 50100, el T34, el L-Rain, la Bachat 12T, el Progetto, el LT432 o lo que quieras vos, amigo. Es así. Mm. Esto es importante. Pero ahora, por primera vez podrás elegir una de las áreas de despliegue. Eso está buenísimo. Antes, por ejemplo, estabas en D y tenías que. te mandaba directamente a donde está casi A, atrás de todo, y tenías que arrancar de ahí. Y si estabas, no sé, con un T-32, estás con un Lowe, es que no llegás más de vuelta allá, ¿entendés? Es un garrón. Eh, entonces ahora, estás con un pesado, tenés la oportunidad de salir más cerca de, de, del, del campo de batalla, digamos, ¿no? Los atacantes pueden tener hasta 4 puntos de despliegue, los defensores pueden tener hasta 6 incluyendo los de retaguardia, en caso de que el equipo necesite juntarse en un lugar y repeler el ataque enemigo en un cañón específico. Tengan en cuenta eso, chicos. Hay algo clave que en, acá en Frontline, más que en la batalla aleatoria, es clave mirar el mapa. es Permanentemente tenés que estar mirando el mapa, porque si tu equipo te necesita en un lugar, es mucho más conveniente que salgas ahí. digamos ¿no? La idea acá es hacer daño, por supuesto, pero también es jugar en equipo, porque pensá que... Eh, si no juegas en equipo, raramente vas a ganar. Sí te vas a llevar tu, tu, tu rango de, de, no sé, de lo que sea. De mayor, de capitán o de general, lo que sea. Pero la idea es ganar la, la, la batalla, que además sacas un montonazo de créditos acá. Eh, si en el área de despliegue hay riesgo de toparse con el enemigo, esta se indicará con un marcador especial. Ah, mirá, eso no estaba antes. Esta característica nueva da mayor flexibilidad, claro, claro. Antes, por ejemplo, siempre había, siempre no, pero de vez en cuando había un ligerito con ruedas, un EBR 75 FL10, que te, te re, contra trolea y yo estaba con un lowe, y, y salía, en, no sé, por ejemplo, atrás de todo, como les decía, y el chabón ya estaba ahí esperando que salgan varios, y hacía plan, plan, plan, plan, daba vueltas alrededor de los pesados, nos cagaba a tiro, y otra vez a esperar, no sé, un minuto, por si recién te habían matado, tenés que esperar un minuto para volver a salir, entonces, una cagada, en ese sentido era malísimo. Eh, a la hora de elegir el área de despliegue para que puedas considerar si hay enemigos los parámetros de tu vehículo la situación de la batalla y las tácticas está perfecto, me encanta en el mismo frente pueden cooperar hasta 12 vehículos claro, <coughs> a veces te va a decir que, la, que el sector donde vos querés desplegarte está completo, no podés mandar más ahí eh, al comienzo de la batalla tendrás un vehículo de reserva cada 5 minutos se agrega otro vehículo Podrás guardar hasta dos reapariciones. En ciertas áreas del mapa habrá círculos de reabastecimiento. Esto es importante también, chicos. Los círculos de reabastecimiento son para poder reparar completamente el vehículo. Y se te repara completo. O sea, no mueras tontamente si podés evitarlo, digamos. Y más si recién te acaban de matar con otro. Porque a veces pasa, te va a pasar muchas veces, de que salís con un tanque. Eh, tratás de ir a resetear la captura. Te cae un bombazo de artillería y después te agarran dos cazatanques, te vuelan. Y querés salir con el otro. O sea, con este que saliste después de que te hicieran pelota con el anterior. No te la juegues tanto porque vas a tener que esperar mucho tiempo. Entonces, trata de... Si estás medio jugado de vida, vas, te retiras, Dejas que un compañero avance. Y te vas al centro de reabastecimiento. Que puedes restablecer totalmente los puntos de vida de tu vehículo. Repararás módulos, obtendrás municiones. Y curarás las heridas de la tripulación. O sea, completo. Independientemente de si atacas o defiendes. Exactamente. Mm. Las reservas de combate te serán muy útiles En total hay 6 tipos de reservas Presten atención que esto también es muy importante Es una de las cosas más importantes eh, Pero solo podrás llevar algunas a la batalla Según el tipo de vehículo, claro Los pesados creo que podían llevar 3 Los medianos podían llevar 2 Y los ligeros podían llevar 1 El ataque de artillería inflige daño dentro de un área Ingeniería permite capturar Estos son los diferentes... Eh, lo, los diferentes beneficios que tenés Ingeniería, ataque aéreo Que es lo que dije recién Ingeniería, permite capturar un punto más rápido O defenderlo mejor Inspirar, mejora la cualificación Principal de la tripulación de un jugador Y de la que tenés alrededor, ves este círculo que tiene Que lo debe tener, no sé eh, alguno de estos dos, supongo De los que está acá eh, Y eso inspira a los que tenés alrededor también Y la de las. Ahí está, ¿ves? las tripulaciones aliadas dentro del área de afecto. O sea, si ves un compañero que tiene el circulito verde alrededor, pegatele. Porque es como que tuvieras chocolate por un par de segundos. Chocolate o café o espaguetis o. Eso. Eh, las raciones extra de combate, bueno, es como si tuvieras una de esas por un par de segundos. O sea, vas a recargar más rápido, vas a ser más preciso. Eh, bueno, todo. Va a cerrar mejor retícula. Vuelo de reconocimiento. Esto también es muy importante, chicos. Fíjense que estaban recién. Estaban todos campeando el Scorpion G. <coughs> El T-54 y el AMX AC-48 Bueno, estaban todos ahí escondiditos Perfectamente porque es su, es su, es su obligación Digamos, cambiar con un Scorpion G no, no está mal Pero lo que digo es El vuelo de reconocimiento Y también, ojo si vos sos uno de estos Ojo porque te va a pasar muchas veces Que estás con un caza Estás con un STRBS-1 Con un Scorpion G Con un CDA Con el cañón de assault Bueno con un caza muy muy ninja por decirlo así bueno te van a mandar el vuelo de reconocimiento y te van a ver si estás en una zona que estás bien camuflado porque tu tanque tiene mucho camuflaje y no te ven buenísimo ahora te llegan a tirar vuelo de reconocimiento pero estás en una zona como te dije recién porque tu tanque porque tu tanque es muy ninja pero estás un poco expuesto bueno te van a llover todos los tiros eh, habidos y por haber entonces ojo con eso también porque no te olvides que tenés el vuelo de reconocimiento ¿Qué quiero decir con esto? Si tenés una ISO 152, no te vayas a campear a una zona que esté eh, muy cerca de, de, de los tanques enemigos. Porque yo, por ejemplo, lo uso muchísimo, este vuelo de reconocimiento. Para despotear al resto y todos tus compañeros. Y encima te llevas el daño asistido de, del vuelo de reconocimiento. O sea, es un golazo. Pantalla de humo. También está muy buena. <coughs> por el contrario, camufla los movimientos aliados. O sea, los que estén dentro de la pantalla de humo no los vas a ver. Eh, con un ataque aéreo se realiza un bombardeo Pero esta reserva se modificó Dicen que ahora es más, más efectiva dicen. Ahora, Perdón, ahora es menos efectiva Contra tanques pesados, o sea es más efectiva en el sentido de que A los pesados el ataque aéreo mmm, No debería hacerle mucho Porque para eso es un pesado Antes te, te, te podías causar Algunas cositas heavy, jodidas eh, Bueno, ahora a los pesados no le va a hacer casi tanto Pero a los medianos y a los ligeros Los vas a hacer pelota. ¿Ves? Inflige mucho daño a objetivos con poco blindaje El cuadrado del área de, de efecto y la mayor velocidad del bombardero Permitirán dañar incluso a los objetivos más ágiles Bueno, eso está bien así Porque acá los ligeros antes eran... El EBR 75FL, si lo tenés, acá le vas a sacar punta o por lo menos antes era el dios de la pista eh, yo iba con mi bachat 12T y el chabón me troleaba Pero me daba 800 vueltas, me las embocaba todas Se iba y yo no lo podía seguir Y encima lo tengo en el bachat Con un par de habilidades, o sea que no, no, no es que Pero bueno, eso sí Ambos mapas de la línea de frente sufrieron modificaciones de equilibrio Ok En Normandía El equipo defensor de la zona B De la zona B, ah me acuerdo, me acuerdo Dejame pensar de la zona B Ok Repelerá a los atacantes con mayor efectividad <coughs> Ah, le subieron ahí la, la colinita Bueno, este, esta parte de acá esto, esta, La zona de esta era re jodida Re jodida, acá te recagabas a tiros Porque venían todos por acá Tenías muchos eh, Se te metían acá los que atacaban, acá abajo Donde está la palabra efectividad Y vos tenías que asomarte de acá Y acá del costado también te dan pero a esto también les dan los de acá, más atrás. Es un quilombo, está buenísimo. tenéis que conocer muy bien los mapas, eso. Sin embargo, el punto C tendrá más zonas de cobertura para los atacantes. A ver, así era antes. A ver cómo es ahora. Ah, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá. Ok. Ok, ok, ok. Claro, lo que pasa es que antes, boludo, acá estabas... Te metías acá donde está este... Como esta red de camuflaje ahí abajo... Y te hacían pelota. Pero de acá al costado te daban los Los, los, los cazas, te hacían bosta, tío. Se te asomaban los torreteros, porque esto tiene una lomita. Se te asomaba ahí en los torreteros y. A comerla. En Crashware se agregaron más estructuras. Era muy abierto el Crashware. Y el paisaje cambió un poco. Gracias a estos cambios, los atacantes podrán realizar mejores avances. <coughs> ok. Si no tienes vehículos de nivel 8 para la línea de frente, otra cosa, chicos. Muy importante. Ahí lo va a decir. Podrás alquilar algunos. Antes el T-44FL estará disponible a cambio de créditos. Y ahora estará acompañado por el T-32FL. Ambos vehículos ahora aceptan tripulaciones de tanques del mismo tipo y la misma nación. Ja, porque antes si no estabas en el horno, si no tenías un tanque para meterle tripulaciones, lo mismo que nada. Sin tener que reentrenarlas o sufrir penalizaciones. Esto es básicamente para que todo el mundo, como los chicos nuevos que están viendo este video o vos, si sos un viejo, pero que un viejo jugador, quiero decir, no, no, no tomes como que te dije viejo eh, sos un viejo jugador, pero no tenés tripulaciones de esas naciones, eh, igualmente lo más probable es que tengas eh, tanques de otras naciones para jugarlo, pero tal vez tenéis ganas de sacar el, <coughs> el T-44 o el T-32, y yo que sé estaría buenísimo, a cambio de oro se podrán alquilar 10 tanques premium más, acá por lo que vemos es el Elk el, el Bis, el Wansu 120 chino este debe ser el strd 1 el T54 Model 1. Este es la, la FB, sí. eh, el Revalorizé, el IS6, el T32, el Liberté, el, el M449 y el Lowe. <coughs> si no me falla la memoria. Bueno, podrás alquilarlo por etapas específicas, pero podrás extender eh, el tiempo de, en el cual los alquilás. El oro gastado en alquileres se acumulará en un fondo especial con el que podrás conseguir un descuento en la compra de las versiones originales de los vehículos en las batallas de línea del frente. Obtendrás rangos de soldado a general, eh, recluta, sargento, eh, Lieutenant, Captain, ¿qué era Lieutenant? Era um, recluta, soldado Pero acá no es lo mismo O empezás como recluta No me acuerdo si empezabas como soldado Para mí empezabas como recluta, soldado Sargento, capitán, mayor general Para mí era así, pero acá como que está Private, como que empieza de soldado, sargento No me acuerdo qué es este Lieutenant Bueno, no importa, para mí era así, pero bueno, capaz que Tengo mala memoria Necesaria para subir de nivel durante una etapa de expedición. En total hay 15 niveles. A ver, eh, para, para completar un poquito la información de recién. Los diferentes rangos lo vas haciendo de acuerdo a la experiencia que vas ganando dentro de esa batalla. ¿Bien? Y dura por esa batalla. O sea, fuiste general en esa batalla. No es que después ya sos general. O sea, sos un general o sos capitán o sos mayor o sos lo que sos en esa batalla. ¿Cómo...? Conseguís tener un mayor rango, básicamente haciendo bien tu laburo. Si sos un spotter, eh, dando visión a tus compañeros, te lo llevas. Eh, para que ellos hagan el daño, el daño que tengan que hacer. Y vos te llevas ese daño asistido. Si podés pegar tiros, mucho mejor. Si sos un pesado, haciendo daño básicamente, bloqueando daño. Tiene que ver con eso. Eh, y después, por supuesto que recuerden que las lo que habíamos dicho, las reservas esas de combate también cuentan un montón. Si reseteás. Una, si reseteas la base Si capturas También es básicamente como la batalla aleatoria Pero como que está más eh, Más focalizado Digamos, ¿no? Como que Si haces las cosas bien, vas a ganar buenos niveles A veces también va a pasar Que espero que lo hayan corregido un poco acá Que capaz que hacías una batalla con 7000 de daño Y terminabas siendo No sé Mayor o capitán Y en otra batalla haces 9.000 de daño y termina siendo capitán. Sí, pero guato o sea... Me ha pasado a terminar con 10.000 de daño y ser, creo que era mayor. Y después de nota, he terminado con 8.000 de daño y terminaba siendo general. Eso también tiene que ver con lo que decía recién. Si sí, reseteaste bases, si sí, capturaste, si sí, evitaste que, no sé, tal cosa. Bueno, tiene que ver con la experiencia base que saques ahí en la, en la batalla. Recibirás una recompensa por alcanzar cada uno de los niveles. Puntos de reserva de combate. Créditos, directivas, reservas personales y bonos. Luego del nivel 15, antes eran 30 chicos, ahora son 15 niveles, redujeron un 100%, porque de pasar a 30 pasaron al 50% que son 15 niveles. O sea, es un montón, de 30 a 15 es un montonazo, antes se hacían bastante largas. Accederás a misiones diarias especiales. Eh, que si, si las completas, te recompensarán con reservas personales y bonos. Mientras más rápido llegues al nivel 15, más misiones podrás completar dentro de una misma etapa. Y mejor será la recompensa que recibirás. Comenzarás cada etapa de línea de frente y cazador de acero en nivel 1. Eh, no hay forma de regresar a los niveles alcanzados con anterioridad, o sea, no puedes descender. Como, como si tuvieras una liga de fútbol que estás en primera A, primera B, primera C Bueno, vas pasando de la C a la B, de la B a la A y no puedes bajar Bien, lo que obtuviste ya lo obtuviste, ya está En los niveles 5, 10 y 15 de cada etapa de expedición eh, Obtendrás una ficha especial Podrás obtener 12 fichas en la línea del frente y 12 en cazadores de acero las fichas se pueden cambiar por las recompensas principales de expedición, que son los tanques. ¿no? El 707 versión 2, que está muy lindo. El tanque pesado soviético. El Future 4, un tanque mediano francés único. Y el Phase 1, una bestia estadounidense, con 4 orugas. Está muy bueno el Phase 1. En las eh, 8 de las 4 etapas podrás obtener un total de 24 fichas. Eh, con ellas podrás obtener 2 de los 3 vehículos, así que elige con cuidado. Avanza, eh, avanza hacia la línea de frente Obtén fichas de expedición eh, Y no te pierdas la oportunidad De conseguir un tanque único Luego de la cuarta etapa La expedición acaba de comenzar Bla, bla, bla, bla, bla, bla Los vemos en el campo de batalla Y bla, bla, bla, bla, ¿no? Sí Bueno, acá están los tanques, ¿no? El, el Phase 1 El Shark 4 Y el 777 versión 2 Bueno, chicos ¿Qué más podemos decir? Y yo creo que Hemos dicho básicamente Todo lo que tiene que ver con Línea de frente, amigos Es... Es así, me parece que está clarísimo cuáles son los, los puntos claves de esta línea de frente. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios que lo voy a estar respondiendo seguramente, porque si bien trato de hacerlo lo más completo posible, pero siempre se me queda algo en el tintero. Es así, chicos, no, no, no es... Eh, como hay mucha información y uno acá no, no tengo la posibilidad de tener un feeling con ustedes, si tenés alguna duda, déjamelo en los comentarios. Si no la sé, la consulto y te la responderé en el breve, en el corto plazo en un breve lapso, bueno amigos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima chau chau